Aunque contamos con la presencia de un, de un distinguido invitado, tratar temas que son de interés para todos nosotros. Pero antes, permítanme compartir con ustedes, para mí, la noticia más trascendental que ocurrió a primeras horas de la mañana del día de hoy, cuando se dio a conocer la detención del doctor Johnny Portorreal. Se comenta que alrededor de 5 a 6 de la mañana se estuvo llevando a cabo esta detención. Precisamente el doctor Johnny Portorreal. Se encontraba ubicada en una villa precisamente en el municipio de Boca Chica. Según alega su esposa, don Johnny Portorreal desconocía que lo estaban buscando porque él no hubiese sido notificado. El doctor Johnny Portorreal se le vincula, como llamarle jurídicamente, como supuestamente quien se ha encargado de poder organizar todo un grupo de personas supuestamente con el apellido Rosario, para obtener una fortuna millonaria que está depositada en Banco Suizo. El doctor Johnny Porto Real, según explican las investigaciones, a través de un gran número de personas y enlaces con lo que él llevaba a cabo, en toda la geografía nacional, todo el ciudadano que tuviera el apellido Rosario era parte de esa herencia. No sé cómo no incluyeron hasta el Santo Rosario en esto, pero todo el mundo aquí participó. Con cuotas desde 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos hasta 100 mil y 120 mil pesos a los fines de poder ser incluido en esa supuesta herencia millonaria, una fortuna en oro, diamantes y trillones existentes en bancos internacionales. Don Johnny se le vincula porque en un momento hizo algunos videos o fotos precisamente en Europa al frente de lo que son unos bancos suizos y españoles, donde él estaba allí en espera que iba a ser recibido para poder establecer contacto, para poder recibir esta supuesta riqueza que le correspondía a los rosarios. Parecería que estamos nosotros comentando aquí un paquito de, de esas historias de antes. Parecería que estamos compartiendo con ustedes tal vez una fábula de esas que ocurren, o como se le llama en nuestros barrios, en nuestros campos, cuentos de camino. Pero don Johnny Porto Real, el doctor Johnny Porto Real, se le vincula a este hecho. Según explica la fiscal del distrito, alrededor de 283 personas han depositado precisamente lo que son las supuestas denuncias de la estafa. Dentro de tanta gente, que muchos de estos participaron en protestas que se estuvieron llevando a cabo frente al Palacio Nacional, frente al Banco Central de la República Dominicana y hasta en una ocasión hasta el Banco de Reserva de la República Dominicana, supuestamente para exigir que esa fortuna y esa herencia que don Johnny Portorreal estaba gestionando le pudiera ser de vueltas. Mire, a esos herederos, esos humildes ciudadanos que han sido estafados con herencia de su familia de toda una vida, de cientos de años acumulada en bancos internacionales, Don Johnny era el gestor para poder obtener, mire, la recuperación de los derechos de estos ciudadanos. A veces resultaría para uno hasta lamentable a dónde llega la sanidad de este pueblo y la mansedumbre de cómo vincularse a cosas tal vez sin ningún tipo de asidero jurídico. Yo le pregunto a usted tal vez, que no fue estafado, pero ¿usted cree que en estos años donde tenemos acceso a la información a través de la Internet, los árboles genealógicos reales, ¿de dónde son sus orígenes? ¿Usted cree que esto se puede cambiar para usted ser parte de una supuesta herencia trillonaria? óigame trillonaria porque son calculables en euros y al momento se dice que eso es una fortuna que yo creo que daría para pagarle al país entero y queda dinero para seguirle repartiendo a otra nación en el mundo. El doctor Johnny Porto Real hasta ahora no ha dicho nada a los medios, pero su esposa fue reiterativa hoy en el momento que se presentó precisamente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ante la fiscal del distrito. Señores, donde ella alega que el doctor Johnny Porto Real no fue notificado por este hecho. El doctor Johnny Porto Real no se hubiese enterado que estaba siendo buscado ante la fuga de las denuncias que existían. En este caso, 283 ciudadanos que sienten ser estafados por la supuesta herencia que se estaba intentando buscar de manos del doctor Johnny Portorreal. Para llevar a cabo las acciones tenía todas las informaciones, pero ahora en estos momentos, para presentarte ante los tribunales, desconocía que estaba siendo requerido por las autoridades, señores. No entendemos dónde pudiera estar el quid del asunto, como se dice popularmente. Pero vamos a esperar a ver cuál será el futuro de don Johnny porto real precisamente ahora ante la justicia, porque ahora no aparece la herencia de los Rosarios. Ahora no aparece ese abogado tan activo que estaba al tanto de las informaciones y de qué ocurría con esta herencia. Ahora nadie sabe nada. Don Johnny está detenido. Vamos a esperar porque en las próximas horas, precisamente, la representante del Ministerio Público en el Distrito Nacional, la magistrada Rosalba, ha dicho que estará solicitando formalmente medida de coerción para el doctor Johnny Portorreal. Qué pena que el Santo Rosario no va a reclamar, pero mucho menos los hermanos Rosario. Pero vamos a ver todavía quién faltaría más que ha sido estafado por esta supuesta herencia millonaria de los Rosarios.